¿Ya ya, ya está grabando? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Manuel, chinga tu madre huevos. De parte de tu dios, el escorpión dorado. A también. A ti también. No, no, no, no. No, no, no, a a los niños. no, no, no. En Empoderado, Fase 4, el dios escorpión dorado, me dijeron, va a haber algo de comer gratis. Y dije, pues, agua. ¿Y no? Pues, no, es un puesto en la calle, pero... ¿Perdón? un puesto en la calle, pero está sabroso. Yo soy dios, pero soy un dios humilde. Vamos a darle una oportunidad. ¿Te le das la oportunidad? Sí, a ah, bueno. Gracias. Oye, ¿qué es esa nakada de peluche en el estuche, güey? ¿Cuál nakada? ¿Qué ¿Qué es un grito de guerra. El ¿De dito del estuche. Naco, tú que no te rasuras. Este en... <ríe> es <ríe> el tío de barba de tres años, y apenas le salió eso. ¿No? Solo si te gastaste del presupuesto de todo el año del ñam ñam El pierrota. El pierrota. Si no, no tienes que hacerlo literalmente. No, pero este es el tienes No, Que le oh, oh, literalmente. Te pasas. Te pasas tú también. ¿Para ¿Para otro platito, no. Para consiento? que no te vas a quedar pobre. Antes nos recomendaron este lugar y nos poquité en los platos. <risa> <risa> Cómprame un bollete de lotería. ¿Cuál quieres? 69. Un número de la suerte. Imagínate que te lo ganas, me tienes que dar una parte. Sí, te doy tantita de mi parte. <risa> ¿Sí? Ya, cabrón. Ya, ya, ya estuvo bueno de tu bromita para abrir el apetito así. Llevamos un pinche lugar acá, mamón, güey. Pues. No, no, no, no se eres tanto caro, Ándale, Yo ni te la doy. ¿Qué quieren? No, pues ah, bueno, es que no sabía. Me imaginé que me quería un asaltado. ¿Ah Sin límites, congregación, saludos. Saluda a su dios el escorpión dorado. ¡Peluche, la estuche! ¡Ya acabaste! Ya acabaste. Están tomando fotos con cualquier pico que me lo pide. ¿Qué onda, güey? Sí, güey. <risa> <risa> bien? Saludos. Estoy aquí con tu mamá. Este. Ah, no, pero. No, perdón. Disculpa. C... Pues siente, siente bien, porque hay una p... producción jodida que tiene que sé? estarlo pegando con más King's Adiós. Bien. Adiós. Soy no camarada foformo. Yo, yo también soy fan de ti. Me gusta cuando vienes pero me gusta más cuando te vas. Me dices que te va, me vas a llevar a un lugar chingón, cabrón. Y me llevas a los picos arroces con el t... Del Ni siquiera con el babyface, con el hijo mugroso, sí. dejo malos sí. chistes del babyface. ¿Cómo está, ¿Qué hola, diferencia? Hola. Del babyface a esto no. O sea, <risa> vete a la oh. y patines y trae una playera que diga: piala de patines y luego que encontré pues esta playerita. ¿No les alcanza para sarténes o qué pedo? Mira nomás. Ay, ay, cabrón. Vámonos. Sí lavaron la piedra, ¿verdad? Es, la, es de las de acá del estacionamiento ¡Vaya! Hasta que me traen a un lugar si sí te doy camarones, p***o Perdón ¿Perdón? Todo esto es mío Si quieres te doy algo